Esta renovación eh, en la dirigencia de Morena, la renovación también de sus cuadros en cuanto a sus consejeros. Claro que viene ¿no? Una, un gran movimiento dentro de este partido político que claro que es clave para, pues, para el país, para el Estado y sobre todo con miras al 2024. Entonces, en esta ocasión me da mucho gusto recibir... A, eh, a su dirigente todavía es su eh, dirigente Aristóteles Belmont y la verdad, sí me da gusto porque andas chambeando siempre estuviste chambeando en el interior del estado y todo eso y bueno, ves que te decía oye, te tenemos que entrevistar no pues estoy en giras, y estoy acá, acá pero te diste tu tiempo, así que muchas gracias no, pues muchas gracias a ti eh, Erika por la invitación, siempre con el gusto de venir a saludar a todo el auditorio que siempre nos sigue y por supuesto a ti, este sí, efectivamente, con mucho trabajo es algo que ha caracterizado esta dirigencia, de hecho, venimos justamente de algunas reuniones, de algunos uh -huh. este, trabajos en, aquí en la capital, ...nos hubiera gustado llegar más engominaditos... ...con mucha tranquilidad... ...discúlpame el retraso... ...pero no, no, pues no, cuando pero... nos ensuciamos los zapatos en territorio... ...pues a veces se nos retrasan los tiempos... Ah, ...están limpias están, limpios, están boleaditos... ...porque bueno, siempre cuidas... ...mucho tu presencia y eso está, está padre... no ...porque pues eres el dirigente... ...entonces pues, te tienes que ver bien... ...oye Aristóteles, tengo un mundo de preguntas... ...que hacerte y pues, seguramente también... ...si usted tiene una pregunta para... ...el dirigente... Hágala a través de esta cosita, es maravillosa la tecnología, vamos a aprovecharla. A ver, Aristóteles, eh, a ver, número uno, se comenta que esta renovación, ¿no? cuando se saca la convocatoria, sí hubo sorpresas, porque no se esperaba, como que la tendencia era pues, seguir en el mismo riel hasta el 2024. Esto no fue así, para ti sí si fue sorpresivo, ya lo esperabas, ¿Cuál es tu impresión? Eh, recordemos que nos ha costado ahí trabajo plantear esta renovación. El intento pasado fue en 2019 y lamentablemente no se logró. Eh, después se vino el tema de la pandemia. Eso obviamente impidió hacer un proceso como el que Morena siempre hace, que es a través de asambleas. Y esto se hace porque nosotros apostamos al fortalecimiento de la democracia ...y qué mejor que poner el ejemplo desde el partido, ¿no? mediante asambleas distritales... ...y después vino el proceso 2021, donde también pues, era casi imposible... ...y estaba previsto que el año pasado, una vez culminado el proceso electoral... Eh, ...pudiera llegar el, el tema de la, de la renovación, eh, pasamos por un proceso de afiliación... ...se aperturó un sistema en el que definitivamente eh, se empezaba a avanzar... ...pero después tampoco se pudo concluir y nos llegó el 2022, efectivamente yo pensaba que iba a darse este proceso en el mes de septiembre, octubre, noviembre, para llegar a un congreso, regularmente nosotros lo hacemos en una fecha emblemática, que son los 20 de noviembre, no okay. sin embargo lo anuncian de manera anticipada, y yo creo que está muy bien, sí, me, sí nos toma por sorpresa a muchos, en el sentido de que pensábamos que iba a ser hasta fin de año, sin embargo yo lo veo muy bien, y te voy a decir por qué, 2022 es un año en el que nos debemos de organizar mejor, prepararnos para llegar al proceso 2023 en donde el partido tiene elección en dos estados muy importantes, ¿no? porque sí. le vamos ahí a arrebatar ya lo poquito que... Todo el mundo dice eso, hasta los analistas que no son morenistas. Ya lo entregaron, porque han hecho tan pésimos gobiernos. Que ya hay la ciudadanía ya, <risa> sí, ya. Sí, es cierto. Entonces, el, vamos por el Estado de México, muy importante, y el Estado de Coahuila, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué mejor que este periodo para que venga esta renovación y podamos fortalecer al partido uh -huh. en todo el país, ¿no? Recordemos que en este proceso prácticamente se renueva todo: congresos estatales, sí. comités estatales, el Consejo Nacional y nuestro Comité Ejecutivo Nacional, a excepción de. La cartera de presidente, en este caso Mario Delgado va a continuar, y la secretaria general a través de Ali Hernández, ¿no? De acuerdo. Este me voy a adelantar muchas preguntas, porque esta es la que, a ver, todo el mundo te la ha hecho seguramente. A ver, ¿Aristóteles Belmont va a volver a participar, va a alzar la mano para ser dirigente de Morena? o cuál va a ser tu papel en Morena Puebla? Estoy obligado a participar. ...somos constructores, fundadores de este partido... ...venimos desde el movimiento y años atrás... ¿no? ...acompañando al proyecto del presidente... ...desde que fue jefe de gobierno en el Distrito Federal... ...y por supuesto que hay que participar... ...aún estoy valorando cómo, dónde y cuándo... ...pero un proyecto personal... ...para la dirigencia no está como mi proyecto personal... ...primero está el interés colectivo... ...el interés del proyecto en general... no ...aquí no se vienen por, por cargos ni por intereses personales ¿no? yo creo que aquí hay que seguir ayudando al fortalecimiento de Morena en Puebla, yo estoy muy a gusto con, con, con todos los poblanos, las poblanas la verdad es que ha sido eh, una travesía, un caminar eh, de muchas experiencias muy gratas que decirte, hemos hecho muchos recorridos uh -huh. en el estado y estoy muy contento ¿no? muy, muy a gusto con toda la este, comunidad con toda la sociedad aquí en Puebla, pero insisto, mi proyecto personal no es la dirigencia, es participar, sí, por supuesto, uh -huh. nos obliga este, el, la tarea, la, la tarea va primero, no nos cansamos y entonces uh -huh. vamos a estar presentes en este proceso. De acuerdo. Eh, también se ha comentado, es que bueno, eh, ya, ya sabes cómo somos de comunicativos los poblanos y más los periodistas, ¿no? Bueno, y los políticos no se quedan atrás, ¿eh? Bueno, y luego nos echan la culpa a nosotros. Ay, es que eh, ahí este, los chismes que inventan los periodistas. No, luego somos seco de lo que realmente piensan, ¿no? La, la militancia eh, eh, y todos los que militan, en este caso, en Morena, ¿no? A sí. ver, se comenta en Morena que. Que tienes aspiraciones para una candidatura ¿de qué? pues no sabemos que una diputación y que a lo mejor el senado y bueno, te han metido en cada cosa dije, a ver, mejor cuando lo tenga en el estudio que bueno, ya se me hizo se lo voy a preguntar ¿quieres participar? fíjate que eso lo he comentado en las asambleas que celebramos en los municipios y pues como lo he dicho en los espacios públicos eh, no soy no tengo el orgullo de ser poblano no tengo un grupo al interior del estado eso me ha permitido trabajar con todos escuchar a todos dialogar con todos pero además también lo digo no yo no vengo por cargos al estado yo soy muy respetuoso de los que participan y sí tengo una aspiración política todos los que estamos en esto claro. en política pero no en el estado y no en este tiempo ahorita hay que consolidar el partido ahorita hay que tener altura de miras Uh -huh. hay que ser muy este, responsable hay que tener esa conciencia de primero consolidar el partido y ya vendrá después todavía me alcanza para a lo mejor el 27, el 30, lo importante ahorita es el proyecto del presidente poder uh -huh. ayudarle en esta tarea de que si él se va en el 24 recae en nosotros la responsabilidad de que esto continúe y pues no son los encargos es construir partido, ¿no? entonces ahí lo he dicho en, las, este, en los lugares donde nos... Eh, eh, donde nos presentamos, muy claro. Y sí, la aspiración política está, pero no aquí en el Estado. Ah, de acuerdo. Eh, entonces, ¿en Puebla cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Cómo va a estar la cosa? Pues ahorita voy a dar el acompañamiento, estoy obligado a, a dar el acompañamiento a este proceso que viene, porque recordemos que las asambleas se celebran el 30 de julio y sí. el 6 de agosto ya que esté instalado el, los consejeros, se hace un congreso estatal en el que se definen las carteras de, del comité ejecutivo estatal en ese momento cuando esté ya dialogaremos con quienes vayan a encabezar les haremos una entrega armonizada este, una entrega en el que demos acompañamiento si nos lo permiten con la finalidad de que este, el proceso de entrega-recepción se fortalezca y pues decirles el proyecto que hemos venido realizando por uh -huh. si hay un seguimiento y si no, pues seguramente vendrán mejores ideas. Siempre hay gente muy talentosa que puede reforzar ¿no? cualquier actividad. Claro. Nosotros estamos abocados a, en la línea partidista y en ese momento este, ya valoraremos eh, si continuamos acá o si nos hacen otro encargo. Nosotros, mira, tenemos la responsabilidad, la obligación moral de apoyar al presidente y al proyecto de la cuarta transformación. De acuerdo. Eh, ¿A quién ves como un posible sucesor? Porque fue... ahorita todo mundo está así como de, como en silencio, como que no por este, estos procedimientos, ¿no? Claro. Eh, ente, entiendo, me corrijas por favor, que son los consejeros quienes van a elegir a al próximo dirigente. O sea, no es la masificación de, de los morenistas de, ah, yo voy a votar por no. Son los consejeros nada más. Sí, por eso es que nosotros hemos ahí recalcado que eh, tendrán que ser los dentro de los consejeros buenos perfiles quienes puedan encabezar el comité. Ciertamente, como bien lo dices, el consejo que va a estar integrado por 75 mujeres, 75 hombres, son los encargados de definir desde el presidente... Eh, Secretaría General, Secretaría de Organización, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Comunicación, uh -huh. Secretaría de Formación Política, Secretaría de Mujeres, que son las carteras que se estarán definiendo y es a okay. través del Consejo. A quienes veo, pues déjame decirte que la verdad en Puebla me he encontrado mucho talento, ¿eh? muchas mujeres y muchos hombres capaces, eh, con mucha convicción, con valores, con principios gente que trae bien puesta la camiseta, bien puesto el chaleco y que pueden encabezarlo. Yo nada más ahí sí lo he dicho y lo voy a seguir insistiendo. ¿eh? Tiene que ser alguien que, además de estos atributos, debe de ser un buen conciliador, debe de ser un buen constructor, debe de ser alguien que genere unidad y que escuche a todos los grupos, que trabaje con todos los grupos. Porque cuando se está al frente de una dirigencia no solo puede ser escuchar a gente de un equipo o de otro, aquí hay que entrarle, eh, y eso sí lo quiero decir, creo que la, la nada de hacer política en Puebla debe de, de cambiar en ese sentido, ahí es donde se hace política y no politiquería, porque si no caemos en que nada más escucha algún grupo y se hacen las sectas, nosotros no hemos trabajado así, nosotros hemos trabajado con todas y con todos, ha habido una apertura, somos plurales, somos incluyentes, como lo es Morena, Como nosotros venimos de un movimiento, Sí. Y justamente ese movimiento es plural, es incluyente dentro del partido, que el partido es propiamente un instrumento de lucha que decidimos en algún momento poner en manos del pueblo. Entonces Morena no es de nadie, ¿eh? lo hemos dicho mil veces, Morena no me pertenece, no le pertenece a un equipo. Morena es del pueblo, es para el pueblo. Y ese es un trabajo que le tiene que, eh, que, tiene que ser el dirigente que vaya a encabezar eh, hombre o mujer en ese sentido, ¿eh? Dialogar con todos y para todos. De acuerdo. A ver, y entonces, eh, eh, en, en, en esta precisión que estás haciendo, que tiene que conciliar, ¿qué fue lo que eh, pasó en tu caso? Eh, realmente sí te vimos sentado con muchos personajes, ¿no? Eh, que, que entre ellos no se tragan, o sea, por ejemplo, ¿no? con un Gabriel Viestro, por ejemplo, y, y una Claudia Rivera, ¿no? Por poner ejemplos extremos, así, ¿no? Y, y estuviste ahí. Pero, ¿qué pasó que no pudiste hacer eh, eh, match con el gobernador, eh, Luis Miguel Barbosa? ¿Qué pasó ahí? Eh, eh, vaya, incluso, bueno, hay muchas versiones que, que comentan que, bueno, que no le agradas al gobernador y que no eres de su gente y que por eso no te recibió. A ver, tú como, como dirigente y todo lo que has vivido ¿no? en este estado, subido, bajado y todo lo demás, ¿a qué conclusión llegas con esto? Porque yo creo que este fue como la piedrita en el zapato, en, en tu caso como dirigente, porque sí te reuniste con todos, pero no con el gobernador. Eh, lo hemos manifestado, ¿no? Yo creo que la manera de hacer política desde 2018 inicia un cambio con el propio presidente de la República, en el que él se ha dedicado a gobernar para todos y para todas los mexicanos, las mexicanas tiene sus políticas públicas bien definidas en el que no debe de haber este, prioridades sobre algunos grupos o sobre otros no y en ese sentido en el Estado también yo creo que el gobernador ha hecho un buen trabajo el estar pendiente de, de todo el Estado de Puebla sin embargo, pues la esfera política o la esfera del partido es distinta ¿no? nosotros sí... Eh, nos abocamos a informar a nuestros militantes a nuestros simpatizantes ¿no? eh, en estos meses que llevamos al frente como bien lo comentas hemos tenido la oportunidad de reunirnos con muchos referentes eh, quiero decirte que de mi parte hay mucha voluntad política porque entendemos esto lo busqué en algunas ocasiones sigo abierto al diálogo porque así es como se debe de, de conducir una dirigencia entonces estoy muy tranquilo en ese sentido porque lo he hecho ...en una o dos o tres ocasiones... ...entonces pues eh, sabemos, entendemos de política... ...y lo hacemos de manera como... Uh -huh. ...nos marca una línea institucional... ...de respeto, de cordialidad... ...no se ha dado, pero a lo mejor... ...la misma dinámica del trabajo... ...pues lo ha impedido, pero de nuestra parte... ...ha existido esa voluntad... ...hemos tocado la puerta... ...dos o tres ocasiones... ...y si más adelante se da, pues nosotros con gusto... ¿no? ...porque además quiero decirte... ...que eh, emitimos comunicados cuando hacemos ruedas de prensa, hemos resaltado los logros del gobierno federal, del, gobi del gobierno local, de los gobiernos municipales, donde tenemos este, regidores o presidentes municipales. O sea, nuestro deber okay. y obligación es comunicar las cosas como son. De acuerdo. O sea, ¿no quedó en ti? Pues sí. Ok. Sí, no. Ok. Y, y, y, y no sabes por qué. O sea, pues, porque siempre hay un por qué, ¿no? Luego pasa en, los, en el sentido luego personal de... Pues no le caes bien a la suegra. Bueno, pero ¿por qué? Y le estás rascando. Y sabes finalmente por qué, ¿no? O sea, la verdad siempre se sabe. Eh, ya, ya estás a punto de dejar el cargo. ¿De veras no sabes por qué? Pues no, en realidad no. Y tampoco estaría bien hacer suposiciones, ¿no? No, no, claro. No, no, no. El chiste es saber la verdad. Sí, no, no, no. no Aquí, este pues insisto, ¿no? Nosotros hemos hecho... Okay. Y sobre todo el trabajo con la gente. Que claro, eso es lo que eh, claro. demandaba mucho... Claro. la militancia ¿eh? oye, eh, esto no fue eh, eh, un impedimento para que pudieras realizar aún mejor tu trabajo el que no hubiera ese match con el gobernador pues fíjate que no, porque eh, cuando nosotros llegamos y empezamos a ser recorridos lo que reclamaba mucho y sigue ahí todavía porque estamos en, ese, en esa dinámica es que se separaron las dirigencias de la base, de la militancia ...no llegaban... ...digo, también hay que decirlo muy claro... ...se nos atravesó la pandemia... ...y eso impedía ese uh -huh. contacto... no ...entonces nosotros lo que vamos primero a hacer... ...es escuchar a la gente... ...a dialogar, nosotros no nos paramos en un evento... ...a dar un mensaje y vámonos... ...platicamos con la gente... ...le damos el uso de la voz... ...que se expresen... ...que emitan sus quejas... ...sus inquietudes, sus propuestas... ...sobre todo eso... ...porque eso nos ayuda a construir un mejor proyecto... no eh, ...con las autoridades de representación popular... También desde el inicio ofrecimos cursos de capacitación cuando todavía eran electos, presidentes, presidentas, regidoras, regidores, para que hicieran un buen gobierno desde la izquierda. Hemos mantenido una comunicación institucional con autoridades de representación popular, nosotros hacemos convocatorias abiertas en las que invitamos a todos y a todas a participar, eh, a veces también por sus mismas tareas, obligaciones de gobierno, pues no pueden llegar, pero mandan representantes. No no ha sido impedimento, porque además tampoco es necesario. ¿eh? Esta política actual ya no es que debe de haber coordinación y debe de haber líneas. Somos esferas distintas que abonamos a un mismo proyecto y cada quien desde el ámbito de sus atribuciones, de sus facultades, las ejerce con responsabilidad y nosotros desde el partido hemos estado caminando. De acuerdo. Aristóteles Belmont ¿cómo dejas al partido? Eh, eh, haciendo un, un autoanálisis ¿Cuáles son los aciertos que, que, pues que puedes presumir? ¿Y cuáles son otras cosas que dejas en el tintero? Dices, híjole, me faltó esto y esto y esto ¿Cuál es tu evaluación final? Eh, yo te diría que lo dejamos en una dinámica muy activa De trabajo, eh, dirigencia directa Con militancia y con simpatizantes El trabajar en territorio te permite tener esa conexión, poder conocer lo que sucede, eh, a diferencia de lo que muchos opinan, porque dicen, no, pues no conoce el contexto, no sé si ya diferenció un municipio de otro, pues yo ah, hay, Mario Barcamonte dijo eso, ¿eh? Yo Dice, ahí lo de, no, no, pues no sabe ni dónde está Tlisco, le dije, no, yo creo que ya a estas alturas tanto ha caminado, ¿no? Y este, Aristóteles que ya, ya lo sabe diferenciar perfectamente. Sí, a veces <risa> se, se denota sin alguna si alguna fundamentación, ¿no? Pero no, realmente creo que esa dinámica que hemos implementado de estar cercanos a la gente es algo que era muy necesario y que se debe de, de continuar. ¿eh? De ningún modo podemos entender a un dirigente que vaya a tomar decisiones si no conoce cómo están eh, organizados al interior de cada municipio, de las juntas auxiliares. Ese es un acierto que tenemos. Todavía falta mucha organización, por supuesto, y nosotros hemos apostado que a través del Instituto Nacional de Formación Política podamos ya fortalecer el tema de la capacitación de los talleres de formación política, de formación sí, de cuadros, sí. que eso es algo que lo he dicho pues, a nosotros cuando ganamos en 2018, los que tuvimos oportunidad de irnos a, a, al gobierno eh, a ayudar, pues nos dábamos cuenta que no es lo mismo estar en el partido, estar en el movimiento, estar en la lucha social, que ser servidores públicos. ¿no? Yo traía ya una experiencia del gobierno del Distrito Federal y de la Ciudad de México en el que te permite desarrollar eh, este, esas funciones, pero eso es algo que también falta en el partido y eso es una tarea pendiente, no solo yo creo que en Puebla, a nivel nacional, y yo sé que las próximas dirigencias van a atender esa, eh, eh, eh, ese tema para que puedan... Eh, podamos en Morena tener cuadros preparados, fortalecidos, que nos ayuden a ser más competitivos e impulsar más a las mujeres. Es una tarea de obligación de todos los hombres, ¿eh? que nosotros mismos empoderemos a las mujeres. Yo creo que si ya están reconocidos sus derechos, que ha sido un gran logro, pues ahora nos toca empujarlas. ¿eh? Porque recordemos que ya es así, tenemos que sacar 109 mujeres para las candidaturas en 2024 y 108 hombres. Entonces hay que hacerlas competitivas, yo creo que son muy talentosas. Entonces son de las tareas pendientes que hay que seguir construyendo, hay que seguir eh, tejiendo esos puentes con autoridades de representación para que no le demanden a las dirigencias. Cuando vamos a territorio no vino el diputado, no regresó la diputada, X, Entonces eso también hay que estar trabajando mucho. Y para eso se necesita mucha voluntad política, tanto de las dirigencias como de la representación popular. Es ahí cuando yo digo, no se debe de actuar por eh, consignas claro. o por intereses o por líneas. Hay que servirle a la gente. Ellos decidieron. Eh, así va a pasar en esta renovación. Va a ser con votos, con participación ciudadana. Y si deciden... Que va a representar a alguien en el Consejo, pues tiene que hacerlo de manera para todas y todos. Claro. Ese es el reto. También faltó la conformación de muchos comités municipales. Eso ven, vendrá después. Nosotros vamos a hacer el tema de la renovación de consejos, comités. Vamos a un Congreso Nacional en septiembre, 17 y 18 de septiembre, Ajá. donde se renueva el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. Y ahí se tendrá que plantear ya la conformación de comités municipales. Muy necesarios, ¿eh? porque sí. si no, eh, nosotros desde el estatal. Es, es, es demasiado el trabajo y un estado como Puebla, ¿no? que tiene sé, son muchos mosaicos, sí. o sea, ¿no? De la Sierra Norte a la ya. Mixteca Ahí voy, la voy a aprovechar Negra, a la para la decirle capital. a los compañeros, compañeras, que se organicen para el tema de los, del consejo, de las consejerías, pero también váyanse preparando para que haya otros compañeros que participen en estos comités y así cabemos todos, eh Morena es muy amplio y yo creo que todos entramos de acuerdo, López Vicente José Nicolás, Águila San José, Salvador Tino Gabriel Ramos, Gerardo Cortés Mario Pérez, Candy Sánchez eh, Rafael Trujillo eh, Gabriel Ramos dice saludos líder caminar el territorio muy importante junto a la militancia Mayra Carrera, Jesús Rodríguez, Alfonso Estegui eh, eh, Kendi Sánchez, dice, en estas asambleas distritales se escucharon nuevamente la voz de la militancia y sipantizantes. Saludos, dirigente Aristóteles. Jesús Rodríguez, arriba la transformación en Puebla. Carmen Chávez nos está viendo y también dice Jesús, el dirigente que hace unión, no división, te está diciendo, Zuleima Sánchez, Rubén eh, Marrero, eh, Heidi More, eh, Marino Rosas, al Adolfo Guevara y López Vicente dice, la democracia es bandera que enaltece la 4T. Lucio Salazar, mi buen presidente, saludos desde Olintla, Sierra Norte de Puebla, Maribel Cuevas, Mariano Juárez, Mayra Carrera, dice saludos dirigente, un buen trabajo que se ha realizado en el campo, felicidades. Sonica Macho, te manda saludos, Julio Gutiérrez Flores, Fermín Berna, Fabián Pastrana, Miguel Flores eh, Quecholac, José Nicolás Salazar, saludos desde el municipio de Jonotla, Refugio Rebollo, eh, Leo Bravo, saludos amigo y líder. Desde la Mixteca sabemos el buen trabajo que has hecho y muy cercano a la gente. Saludos. León Bravo, JAAG, dice buenas tardes, Erika. Pregunta para el dirigente: ¿cuáles son las tres eh, transformaciones previas? Dice, toda vez que hablan y hablan y hablan de una cuarta transformación sin que mucha gente eh, misma de Morena e eh, incluso algunos funcionarios ni siquiera sepan de lo que se trata. Gracias, excelente tarde. Ah, esa sí está fácil. No, pues respóndele, ¿no? Sí, la reforma, la revolución, la independencia y la que encabeza el presidente de la República. Eso sí, es una desnude. revolución de las conciencias, ¿eh? Pacífica, eso nos ha caracterizado durante los últimos años. Y vamos a seguir así, dando este, muestras de que se puede construir en unidad, todo el pueblo de México se debe sumar a esta transformación, esta área de todos y de todas. Uh -huh. Ok, Flores Morales Frankovich nos está viendo, Campo, dice, de fútbol, de arena, eh, nos está viendo y te comenta, dice, saludos dirigente desde Villa Cuauhtémoc, Chignahuapan, éxito en todo lo que venga, dice Arriba Morena, eh, Refugio Rebollo, dice saludos amigo, has hecho y seguirás con un gran trabajo en el fortalecimiento de la unidad, te mando un abrazo, Martín Alonso, Zuleima eh, Sánchez Zavala, dice la primera es la independencia de México, ándale ya te están respondiendo, eh, también Zuleima sabe, la segunda es la época de la reforma la tercera la revolución mexicana y estamos en el inicio de la cuarta transformación eh, Noticias Oro dice dice mmm, ay carambas dice este, critica al gobernador dice dice nadie le cae más que el que roba como él ¿Ven? Pues eso es lo que piensa Noticias Oro eh, Marino Rosa, saludos desde San Juan Atenco Puebla, dice amigo Belmont, felicidades por tu gran dedicación y a, en esta importante encomienda y compromiso con la 4T JA, dice la intención es saber si la misma dirigencia sabe de lo que habla te está, te está diciendo ¿eh? Dice ya sabía la respuesta pero es necesario saber si la misma gente de Morena sabe o no de lo que están hablando Dice, me ha tocado preguntarle a muchos funcionarios sí. y ni siquiera saben, pero gracias por dar la respuesta eh, L. Charles Hertz eh, Ernesto Aguilar Jordi el regidor también te está viendo eh, dice Charles Hertz dice, cerramos filas en defensa de Morena en Puebla con nuestro dirigente estatal Aristóteles Belmont y hashtag Morena Unida Cat eh, eh, Tlatli Cruz, nos está viendo, Jordi te manda saludos, dice, saludos Pat, ¿por qué Pat? ¿Quién sabe? No sé. Ay, cuéntenos bien el chisme, porque sí, pues nos... Para saber, ¿no? Sí, ¿no? Antonio Silva nos está viendo, Isaac eh, Rochoa, dice, saludos dirigente, todos unidos por Morena, J.A., no, estás cañón, eh, J.A., dice, ¿cómo se va a lograr una cuarta transformación si mucha de la gente que llevó al país al suelo... Y desastre, están dentro del primer círculo del presidente. Sopas. Ceci Platón, dice eh, Jordi, saludos para el camarada Aristóteles Belmont. Saludos, Patti Ramírez nos está viendo. Luis García Olvera, saludos amigo y Ceci eh, Platón dice: estamos en contacto, mi buen amigo Aristóteles, Karen eh, Minor, el país, ah no, el presidente Aristóteles. Siempre mantiene comunicación y una excelente dirigencia con todos los municipios de Puebla. Julián Telles, eh, Vicente Aparicio, Anthony Silva, felicidades, te dice, desde la Sierra Norte. Gabriela Fernández, el presidente Aristóteles, siempre trabajando por la Unión y Fortaleza de Morena. Dice que ha sido el mejor dirigente que, que, que, bueno, que Morena ha tenido. Pati Ramírez, saludos, presidente, excelente trabajo para darle un gran impulso a las mujeres, felicidades y siguen con más éxitos. Híjole, oye, oye, tienes muchos franceses, ¿eh? Ya casi termino, pero a ver... No son míos, son de la 4T. Ajá, pues, pues, te están felicitando a ti y Aristóteles, y bueno, ¿no? Eh, a ver, Octaviano so eh, Sotero te manda saludos. Zuleima Sánchez, eres el único presidente que ha realizado trabajo territorial por primera vez en el partido. Muchas felicidades. Conchita Martínez, Maribel Cuevas, saludos desde Huehuetla, te dice. Eh, y bueno, Conchita Martínez dice, te mandas saludos desde Jicotepec. Aquí seguimos trabajando para la 4T. Cuauhtémoc Baltazar, Mari García, hola, buenas tardes, saludos desde Teteles. De Ávila Camacho, Castillo. siempre morena. Ávila Castillo. ¿verdad? Ávila, así ah, es cierto, Castillo. ¡Ah, mira! Ahora sí que parece que te puse ahí, ¿no? Como ya un sé, examen. Ya ubico entre Atlisto. No, no, no. ¡Sí ubicas! Ya, ya constatamos aquí que sí ubicas. Dice este. Uh -huh, uh -huh. Eh, Giovanni Pacheco, Rogelio Martínez, también te manda saludos, ya, ya, casi, ya casi terminamos, Charo Peral dice saludos, presidente, Axel eh, Vascos dice que has, lo has hecho muy bien, vamos, Atlisco Oficial también nos está viendo, dice me inspiras a seguir transformando Puebla, te dice Axel, dice te amamos, ay caramba. Giovanni Pacheco, excelente trabajo presidente, unidad y movilización eh, dice te están viendo desde Atlisco, te mandan saludos, Jorge Gurser dice, saludos al set que eh, que dice, saludos al set que controle a sus tribus en Cholula las despensas son un éxito electorero a ver, ¿cómo, cómo está eso? en Cholula actualmente es del PAN, es una crítica al PAN Sí, ¿no? O sea, bueno. Bueno, en San Pedro. Ajá, sí, sí, sí, claro, en San Pedro. Y bueno, y también del otro lado, el U, ¿no? Bueno, dice Charo El Peral, dice las Cholulas Unidas en la 4T. Axel Vascos dice el movimiento LGBTTQ, te manda muchos besos y felicitaciones por todo el trabajo en la unidad. Eh, Jorge Urser dice qué bueno que es jovial, algunos anteriores muy arrogantes. Te manda eh, muchas felicitaciones. Somos pueblo, somos pueblo. Ajá, que. Y que hay inclusión. Dice Ramón Chilian. Dice, con la unidad llegaremos todavía más lejos para seguir transformando a México. A seguir trabajando presidente. Francisco Ortega Feliciano. Anselmo Venegas. Gil Rosas. Dice este, Cuauhtémoc Baltazar. Saludos presidente. El tiempo y el trabajo esclarecerá el trabajo de cada quien. Ok, muy bien, a ver, eh, eh, Aristóteles Belmont se ha criticado mucho lo que es el padrón y que como no hay padrón en Morena o el que tienen ya es muy viejito y no está actualizado y bueno, en infinidad de veces este, lo han criticado y por eso se han venido abajo asambleas que no han sido legales eh, eh, varios morenistas... Eh, eh, que han estado ahí en tu lugar, dicen, híjole, esto nos puede traer una serie de problemas que pudiera nuevamente esta nueva asamblea, la, eh, la convocatoria que están haciendo para en próximos días puede venirse abajo por eso, porque gente eh, eh, que no está de acuerdo, con eh, eh, no es transparente, no no... no pues no hay un padrón, pues cualquiera puede impugnar, por así decirlo, ¿no? esta situación. ¿Tú cómo ves esto? Eso sería muy grave, ¿no? ¿Cómo ves si hay un riesgo, no hay riesgo? ¿Cuál, cuál es tu perspectiva? Sí sería grave para la vida institucional del partido. Somos un partido joven, pero mira, eh, yo creo que es necesaria esta renovación. ¿no? Eh, hay, hay que decirlo claramente, yo creo que eso debe de saberse, ha habido un grupo minoritario que no ha estado a favor de esta renovación. Hasta el día lunes se tenían registradas 15 impugnaciones. Se corre, pues obviamente cuando hay una impugnación el riesgo de que se caiga. Pero yo diría que necesitamos avanzar ya en nuestra vida institucional. Eso es algo que a los que formamos parte del movimiento nos ha costado mucho trabajo comprender que este instrumento del partido es un instrumento de verdad de lucha, ¿no? para ser competitivo en las elecciones. Entonces, ciertamente eh, el tema del padrón ha sido muy, discu muy discutible porque en el estatuto refiere que deberíamos de contar con un padrón uh -huh. este, 30 días antes de la celebración de las asambleas y no tenemos un padrón. Sin embargo, nosotros eh, creemos que esta convocatoria viene eh, muy bien instrumentada muy bien pensada por nuestra dirigencia nacional, junto con las comisiones, porque eh, se va a garantizar la participación de todas y de todos. Es decir, en el proceso de asambleas, ahí va a poder llegar la ciudadanía que decida integrarse a Morena, que ya con el hecho de llevar su formato de afiliación o reafiliación, está aceptando ser parte de Morena y renunciando, si es que vienen otras fuerzas políticas, renunciando a otras fuerzas políticas, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que los PRIistas o los PANistas vayan a tomar las dirigencias, por supuesto que no, por eso tenemos un proceso previo, que es del 1 de julio al 15, para que se registren los que aspiren uh -huh. a, al Consejo y eh, las comisiones al interior del partido uh -huh. sean las que determinen una lista de 400 personas por Distrito Electoral Federal, okay. 200 mujeres, 200 hombres. Y esos son los militantes, los que puedan probar trabajo, trayectoria, congruencia, este, desde tu credencial del gobierno legítimo, quienes somos orgullosamente portadores, pues ahí la subes, subes todo lo que hayas hecho durante en los últimos años y esos son los que van a ser votados para que sean consejeras, consejeros y posteriormente quien aspire a las carteras de la dirigencia. no Entonces, eh, con esto se va a conformar un padrón y estaremos dando cumplimiento a la sentencia del tribunal que uh -huh. nos mandata para el mes de marzo de 2023 entregar un padrón. Uh -huh. Entonces aquí con esto prácticamente pues no eh, violentamos los derechos políticos de nadie. Lo hemos dicho fuerte, claro y que se escuche muy lejos. Morena no le pertenece a un grupo. ¿eh? O sea, yo sé que somos fundadores, que de repente este, decimos... Nada más los que estábamos desde el inicio, pero mira, el presidente trae tanta aprobación, tanta simpatía, uh -huh. y para la construcción de esta eh, verdadera transformación estamos de muchas y de muchos. ¿eh? Hay muchos que se han ido sumando, que de verdad han demostrado mucho trabajo, que otros que venían desde el inicio, que pues no tanto, y, y viceversa. Hay otros, ahí tenemos casos lamentables como el de Lili Telles, ¿no? Uh -huh. Digo, pues también cuando no se está bien en las facultades, pues. Este, en pues sí hay que decir las cosas como son o sea, eh, entonces pues sí ha pasado pero también ya traemos experiencia y sí. es ahí donde nosotros les decimos a la militancia a los simpatizantes debe de haber dirigencias que les reconozca el trabajo que ha sido una demanda recurrente uh -huh. y eso es lo que debemos de hacer de, de ahora para adelante en el siguiente proceso tendrán que encabezar los que han estado y siguen estando firmes que han dedicado tiempo, dinero, esfuerzo dejado a la familia, bajo la lluvia etc, etc, son los que deben de estar ahí, deben de continuar firmes con la convicción, el presidente cuando estaba al frente del partido, nos dijo que teníamos que hacer comités de protagonistas del cambio verdadero, uh -huh. por sección electoral, hacer nuestros círculos de estudio y hacer conciencia en la ciudadanía para evitar esas medidas clientelares que ahorita en los comentarios decían, las despensas, esas dádivas, hay que erradicar esa manera de hacer política Muchos todavía la tienen y nosotros estamos para eso, para crear conciencia y que eso se acabe y la gente ya ahora se da cuenta, está más politizada, ¿eh? ya. ya la gente ya y ese es a donde hay que caminar y hay que conducir al partido. Entonces, se va a contar con un padrón para dar cumplimiento a la sentencia y este proceso, pues obviamente también hay que apoyarlo porque si no, te diría que esa minoría que existe estaría traicionando al movimiento y al partido al dividir, nosotros hemos apostado por una unidad, es muy clara, quien pretende dividir está traicionando al movimiento, al partido al propio presidente porque no estamos ayudando a la consolidación de nuestro instrumento que es el partido y es ahí donde hay que poner mucho ojo y ser muy avispados para darnos cuenta quién quiere dividir y quién quiere sumar y en ese sentido te podría decir que nosotros apostamos a la unidad pero además algo tenemos muy claro eh, en Morena, que es eh, justamente el que, eh, pues todos estos personajes que de repente no están abonando, pues se sumen a este trabajo, no, no es intereses personales. Eh. De acuerdo, pues muchísimas gracias, a Aristóteles Belmont, por estar aquí en Los Conjurados. Eh, Miriam Luis te manda saludos desde Atlisco, Cuauhtémoc, Baltasar. Saludos, presidente. El tiempo y el trabajo. Esclarecer el trabajo de cada quien. Ah, ese ya lo había leído. Y Angélica S.G. Saludos, presidente. Felicitaciones por el excelente trabajo y dedicación que viene realizando. Tiene toda nuestra confianza. Bueno, pues, pues que les vaya muy bien y por favor pues, nos gustaría tenerte aquí pues ya después que veamos quién te sucedió. ¿No? Sí, claro, por supuesto, estaremos... este. Oye, Claudia Rivera dijo, bueno, pues pues a mí ni me ni me anoten ni me borren, o sea, bueno, ¿no? Y entonces, <risa> ¿qué, ¿qué onda? Eh, ¿Si ¿sí, sí la ves es una posibilidad? Pues eh, hay muchas mujeres, muchos hombres que han levantado la mano ¿eh? y que todos tienen posibilidades, eso es una realidad, todos los que son de morena... No, de... nadie, nadie ha dicho, yo quiero ser dirigente, nadie... O sea, tenemos respuestas así, de no, ni me, ni me quiten ni me, ni, me, ni me anoten. O sea, entonces es, o sea, como que, ¿qué? ¿Así? No hay que entrar, hay que asumir la tarea, yo creo que. Pero ninguno ha dicho yo. Así, así, yo, nadie. Está raro, ¿no? Ay, hazles un llamado ahí que nos escriban a ver quién levanta la mano. Ya, ¿verdad? <risa> bueno, ahí <risa> tiene, ya, eh, su dirigente les dejó una tarea, ya que alcen la mano, pues sí, claro. porque si no. Corcholatas y corcholatos. Así es. La dirigencia de Morena. Aquí Así es, pues ya, pues destápalos. <risa> no, o sea, o sea, a ver, destapa algunos. Pues hay varios, yo he leído algunas notas, alguna información. Ajá, ¿no? pero ándale. Pero nadie con una declaración que diga yo quiero ir. A ver, ¿quién, quién, quién podría ser? Hay muchos, ¿no? ¿Cómo quién? Es? Pues mira, lo que te decía quién. Pueda conciliar, pueda construir Yo creo que ese es el reto ¿no? uh -huh. Ese es el reto Entonces, este, pues ahí hay que esperar ahí No los, los quiere destapar <risas> No quiere destapar Pues es que pues, sin el dirigente Pues con razón los demás no quieren ¿Por qué no quieren? Pues no sé, la verdad es que no, yo creo que sí, ¿no? Debe de haber ¿Quién? No, o sea, si quieren, pero no lo quieren Manifestar públicamente Está raro crees Pues ya estamos al cuarto para la hora Ahorita falta el día viernes, por cierto, y voy a aprovechar. Inicia el proceso de registro para los que aspiren al consejo. Se cierra Bien. el 15, el 22 se emite la publicación de, okay. los li de las listas y el 30 son las asambleas a distritales. Ver, ¿Quién les gustaría que fuera su dirigente? A ver, a todos los que están mandando a ver, felicitaciones. A ver, es muy buena pregunta. No, eso lo he hecho desde el principio, ¿no? ya que estamos cerrando el programa. Pero a ver, tenemos aquí unos segunditos. Dice Vicente apareció Buena información... Muy coherente lo que piensas, te dice, este, dices y haces. Dice, eh, mostraste eh, respeto, inclusión e integración. Dice, fundamentó el proyecto del presidente de la República en las comunidades. Entonces, bueno, pues te manda ahí una felicitación. Sónica Ancho también te dice que qué buen trabajo hiciste. Eh, te manda saludos desde Acatzingo. Y, y nadie, fíjate, aquí es chorro, <risa> bueno... Le podemos darles el escrolazo aquí, un montón de felicitaciones. A ver, ¿a quién les gustaría? Los grillos Bueno, <risa> bueno ya eh, próximamente, pues. Sabe falta, sabe que... falta. A esperar. Ay, no, yo oh, soy muy ansiosa. Yo, pues ya, ya estamos, ya estamos al cuarto para la hora. Que es un proceso muy democrático, histórico para el partido, poniendo el ejemplo uh -huh. a nivel nacional de cómo se debe de hacer. Este, la selección, entonces todos tienen posibilidades, ¿eh? así es que entrenle, participen, porque Morena no es de un grupo ni de nadie, es la oportunidad de demostrar lo que el presidente nos ha enseñado. Así es que salgamos a las asambleas a participar con ah, toda la no, conciencia. Pues aquí ya, ya, ya, ya, empezaron a salir. Dice, bueno, dice eh, Noel Vázquez, saludos desde Jicotepec, dice Emanuel. Eras dice, en el sur de Puebla apoyamos a Carlos Hernández, un perfil ah, un decente, compañero. coherente y de izquierda. Salud Yo de voy Carlos. con Carlos Hernández para dirigente. ¡Eso, vaya! Y dice... es nuestro candidato para una diputación federal. Sí, cómo no, sí, cómo no. Muy buen compañero. Ahorita tiene un cargo, ¿no? No. ¿No? No, bueno... Dentro. dentro de muy, muy, activo, eso sí, es muy activo Y Ajá. anda muy, sí, claro, muy claro, lo conocemos, ¿no? ha venido aquí varias veces activo, Sí, ¿no? claro, claro, dice Noel Vázquez Santos Aristóteles Dice que se apunte para la dirigencia <risa> Que te apuntes ¿Ya no te vas a apuntar? <risa> bueno, el día dijo que no Sí, no, no es mi proyecto personal no. Hay que construir partido Dice que no, otro, bueno Dice que Carlos Hernández para la dirigencia Ahí está, ¿cómo que no? Ya habíamos hecho eso desde el sí, a ver cómo... ¿no? Okay. Bueno, pues Carlos Hernández, ya algunos valientes dijeron Carlos Hernández, entonces, pues bueno, el que sale primero, ¿no? El que pega primero pega dos veces, Así entonces es. ahí está, Carlos Hernández a la dirigencia, ¿qué le parece? Bueno pues ahí los morenistas van a decidir finalmente muchas gracias Aristóteles gracias, Erika. gracias por su compañía soy Erika Rivero si te gustó esta entrevista pues compártela échate un clavado al portal Los Conjurados y sigue nuestras redes sociales un besito buenas noches bye hola a todos les platico que hay varias formas de llegar a la Torre Eiffel pero que esta siempre ha sido mi favorita uno sale caminando de la estación Trocadero, como que no quiere la cosa, camina para allá viendo distraídamente la gente. Hace mucho calor, hay alerta de canícula en París, lo bueno es que ya son las ocho y media, pues ya está fresquito, pero se ve que sí he estado haciendo mucho, mucho calor durante el día. Insisto, hay alerta de calor y que creen, se me olvidó el agua en el hotel y no les pienso gastar 3 euros. Pero bueno, el chiste es que uno sale de la estación trocadero que está acá y parece que no hay nada. Y de repente uno llega a este punto y así como quien no quiere la cosa se voltea al lado izquierdo y es uno de mis espectáculos favoritos desde este punto. Saludos Notre Dame sigue en reparación Pero ya me dijeron que para mi cumpleaños ya está La rodearon de unas mamparas padrísimas Porque le hicieron un cómic inmenso Donde explican todo lo que sucedió Y todo lo que están haciendo para reconstruirla Y bueno pues está súper chido Enfrente para no variar Unos artesanganos están haciendo un show con fuego A ver si no vuelven a quemar la catedral y vean el cielo son diez y media de la noche y todavía hay luz está padrísimo el verano aquí en parís y con lo último de la luz del día la fuente de san miguel la entrada al barrio latino